Hoy hablamos de la diferencia entre acción y actitud. ¿Cuántas veces has dicho cosas como ¿Tengo que pasar más tiempo con mis hijos? ¿Tengo que hacer más deporte? ¿Tengo que disfrutar más de la naturaleza? ¿Tengo que compartir más experiencias con mis amigos? ¿O tengo que visitar más a mi madre? ¿Cuántas veces has dicho cosas como Tengo que ir a trabajar Tengo que bajar la basura Tengo que fregar el suelo de esta cocina tengo que pagar mis impuestos, tengo que hacerme un chequeo médico. A pesar de que todas estas frases empiezan por el mismo tengo que, estos dos grupos de cosas se diferencian por la actitud con la que nos enfrentamos a ellas. Lo explicamos mejor con un gráfico, como siempre. El eje horizontal es el de la acción. A la izquierda está lo que no hacemos y a la derecha lo que sí hacemos. El eje vertical es el de la actitud. Abajo están las cosas que no nos gusta hacer y arriba las que sí nos gustan. El primer grupo de Tengo que se encuentra en el cuadrante superior izquierdo. Son cosas que no hacemos y queremos hacer porque sabemos o suponemos que nos gusta hacerlas. En casos como estos hay que poner en marcha la voluntad, pasar a la acción, tener un plan de acción concreto. ¿Quieres pasar más tiempo con tus hijos? ¿De verdad? ¿Qué tal hoy mismo? ¿A qué hora lo vas a hacer? ¿Cuánto tiempo vas a estar con ellos tal y como tú quieres? Planifica y hazlo. ¿Quieres visitar más a tu madre? ¿Cuándo vas a ir? Llámala ahora mismo y dile que vas a verla mañana, que vais a comer juntas, que te prepare tu plato favorito. Las frases del segundo grupo de Tengo que son las que están en el cuadrante inferior derecho. Son las cosas que hacemos pero no nos gusta hacer. Las hacemos por obligación. Nos resistimos todo lo que podemos y las sentimos como una carga. Para conseguir que esta carga no nos sea tan pesada emocionalmente, podemos cambiar la actitud, hacer que nos gusten. Bueno, al menos un poco más de lo que nos gustan ahora. El secreto para poder cambiar la actitud es comprender por qué tenemos que hacer esas cosas que no nos gustan. ¿Por qué tengo que fregar el suelo de la cocina? Pues porque si no lo hago, el suelo estaría sucio, y un suelo sucio produce mal olor. Y es desagradable cocinar en un ambiente con mal olor, puesto que en la cocina cocino, y muchas veces como. Entonces, si quiero disfrutar de cocinar y de los olores agradables y apetecibles de mi comida, yo elijo fregar el suelo de la cocina. ¿Ves el truco? Entendiendo por qué tengo que, cambio mi actitud por un yo elijo. Cambiando nuestras acciones o nuestras actitudes, conseguimos reducir la cantidad de tengo que en nuestra vida. Para ti, ¿cuál es el mayor tengo que que te ronda la cabeza? ¿Es del tipo de no lo hago y me gusta o del tipo lo hago y no me gusta? ¿Qué vas a cambiar entonces para que deje de darte vueltas? ¿Acción o actitud? Comparte tu experiencia en los comentarios y dale al like si te gusta Cosas de Coaching.